Antes de empezar este video ¿Esto llega a Nicaragua? Sí, llega a Nicaragua Hola gente de Youtube, ¿cómo están? ¿Por qué dices esa frase ajena? Si es del Youtuber tu Cosmópolis Te pica el bueno, lamento por decir insultos, pero yo diré la frase que quiera. Bueno en este video hablaremos de la guía de la saga Hogy del 1 al 3. Así es, así como lo ves en el video y en la miniatura, te daré una guía de cómo evitar a los animatrónicos de Hogy 1, 2 y 3 Chapter 1. Y luego se van a preguntar, eso que ustedes dicen. Pero por qué no lo haces por partes o de un juego cada uno, en este video que haces será muy largo y prolongado. Por la flojera de subir vídeos de cualquier duración. ¿No viste el vídeo de completando las noches 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Holly 1 para Android? Ese sí fue muy largo. Más de 53 minutos de duración. Pero, ¿no durará esos 53 minutos? No, no, no. No va a durar eso. Cuando ya esté subido, verás lo contrario. Ahora ya de estupideces y empecemos de una sola vez. ¿Ok? Vamos por Holly 1, primero. Dueti. Empieza a moverse desde la noche 1 y tratará de bajar por el elevador. Si está a punto de entrar al elevador. El jugador tiene que presionar este botón para bajarlo y evitar que entre. Ya que si entra. Todavía tenemos tiempo para volverlo a mover hacia arriba. Si el jugador se tarda más. Saldrá del elevador y no podrás hacer nada. Solo continuará su camino hasta llegar a la oficina, asomándose en la ventana del frente, si eso pasa. Cierra la puerta de la oficina hasta que se vaya. Y una vez que falla su ataque, volverá a empezar desde cero. Y una cosa que casi se nos olvida. Es que si el jugador mira las cámaras, sin saber que Duety estaba al frente de la oficina, Duety matará al jugador mediante su Junskale. George. Se mueve desde la noche 1 y empieza desde la habitación de fiestas 2 Hasta entrar en la ventilación de la cámara 16 Si está ahí cierra el conducto para bloquear el paso Aunque no te lo recomiendo para nada Ya que, gasta mucha energía permitiendo que y te mate Si sale del conducto, llegará a la oficina asomándose en la ventana Si está ahí, cierra la puerta hasta que se vaya Recuerda siempre vigilar la luz de la ventana, ya que en las noches más avanzadas este llega más rápido a tu oficina Así que vigila siempre, vigila la luz enfrente tuyo Ya que si no sigues este consejo, George te será un problema Y además, si el jugador mira la, las cámaras Sin saber que está ahí en la ventana, pues George te va a matar Maxie, empieza a moverse desde la noche 2 Irá por los conductos de ventilación hasta llegar a la oficina Recuerda no cerrarlo ya que gasta energía, complicándote al final de la noche Si está ahí, cierra la puerta hasta que se vaya Metallonete El más cabrón de todos Está activo desde la noche 1 Y es el más el jodido y más difícil nos hace cada noche Está en su sitio en la cámara 11 Y además este contará con cuatro cables que amarran sus extremidades evitando que se pueda mover Si uno de los cuatro cables empieza a fallar se pondrá en rojo si eso pasa el jugador tiene que presionar el cable para repararlo ya que si no lo haces se pondrá en negro y si eso significa que ese ya está roto. Pero no será libre, sino hasta sus cuatro cables en estén rotos. Y si los cuatro cables están rotos. Metallonete será libre. Si eso pasa, no hay modo de evitar que mueras es esperar hasta que te mate. Tu única esperanza es que ya estés por acabar la noche, pero, la probabilidad es muy baja. Holly. El protagonista principal del juego. Se activa en la noche 3. Y al igual que Duety irá por el elevador. Bájalo para evitar que entre. Ya que si entra, bajará al primer piso y se moverá hasta llegar a la oficina asomándose en la ventana del frente. Si está en la ventana cierra la puerta inmediatamente, ya que si te tardas se pondrá en la puerta, y no solo eso. Joy también te bloqueará el botón de la puerta, haciendo que otros animatrónicos como... George, Wettie y Maxi te vengan a matar por culpa de él. Solo Holly te matará cuando te quedas sin energía. Ahora sí. Vamos con Holly 2. George. Empieza a moverse en la noche 1 y estará junto con Holly en la cámara 01. Se moverá a la cámara 03 hasta ir por los conductos de ventilación. Hasta llegar a la cámara 07 en donde se prepara para atacar. Si ya no está ahí, significa que ya está a punto de entrar a la oficina. Si eso pasa usa el show de la puerta izquierda para que se vaya y volverá a empezar desde la cámara 01. Si el jugador no electrocuta a George y no lo ve en ninguna cámara, pues discúlpate, porque te pegará un Junscare inesperado. Bonio. Empieza a moverse en la cámara 02, luego a la cámara 08, después a la 09 y hasta llegar a la oficina. Si ya no está ahí, significa que ya está listo para entrar. Si eso pasa, usa el show de la puerta derecha para hacer que se vaya. Ya que si no lo haces morirás en pocos segundos. Chica. Este empieza a moverse desde la noche 1. Empieza su recorrido por las cámaras 04, 08 y 07 hasta llegar a la oficina. Si ya se fue de la cámara ya mencionada 07, significa que ya está a punto de entrar a la oficina, si eso pasa presiona el electro show de la puerta izquierda para que se vaya. Ya que si no lo haces... Chica te pegará su Jumscar y morirás. Freddy. Es que vamos este que sí que es muy rápido. Se mueve desde la noche 3. Al igual que Bonnie y Chica estará en su sitio en la cámara 02. Cuando se llegue a moverse irá por las cámaras 05, 06 y 07 hasta llegar a la oficina. Si ya no está en la cámara 07. Como ya te dije, usa el electroshock de la puerta izquierda para que se vaya, ya que si no lo haces a tiempo y demasiado tarde. Freddy te atacará y morirás. Ten en cuenta que es más agresivo que los demás así que lidiate con él siempre. Jolly. Este es el más difícil de todos. Se mueve desde la noche 3. Y en versión para Android se mueve desde la noche 4, se mueve desde la cámara 01, después a la cámara 03, luego a la cámara 05, 08 y a la 09 donde se prepara para atacar. Si ya se fue de la cámara 09. Pues rápidamente, no dudes ni un segundo en usar el electroshock de la puerta derecha. Ya que es más rápido que Freddy. Tarda de 3 a 5 segundos en entrar, si el jugador se tarda esos segundos. Hoji matará al jugador echándole a perder la partida, con esos ojos aterradores. Y un consejo extra. Es que si apenas empiezas el juego desde el inicio haz lo siguiente y que funciona hasta para mí. Mira la cámara 08 y cuando un animatrónico se pone ahí, usa el shock de las cámaras para neutralizarlo por un tiempo y se hará más fácil la noche. Sigues estos consejos si te la quieres jugar y a arriesgarte un poco, pero ten en cuenta que en cada noche que avanzas aleatoriamente en alguna ocasión no te dejará usar el electroshock de las cámaras, si eso pasa salite de las cámaras y mira hacia atrás y verás cuatro tubos. Si uno de ellos empieza a soltar fuga, el jugador tiene que dar al tubo que está soltando para ya no salga más gas. Ahora sí vamos con Holy 3 y terminamos el video. A diferencia que el 1 y el 2, son 4 animatrónicos y 4 alucinaciones. Primero vamos con los de inteligencia artificial. Dweckie. Aparece en la noche 1 y está en su sitio en el lado izquierdo de la sala de control, cuando se llega a moverse. Irá por las cámaras 01, 02, 03, 09 y 08 hasta llegar hacia el jugador. Si está al frente tuyo, el jugador tiene que jalar de la palanca de gas para que se vaya. Ya que si no lo haces o te que le quedas viendo, no podrás jalar la palanca y te matará al abrir y cerrar el monitor de cámaras. Maxi. Se mueve desde la primera noche y estará en el lado derecho del control room. Cuando se empieza a mover se irá por las cámaras 05, 06, 07, 09 y a la cámara 08 hasta llegar hacia el jugador. Cuando está enfrente de ti. Obviamente jala la palanca de gas y se irá. George. Se mueve desde la noche 2 y se mueve desde las cámaras 12, 11, 10, 09 y 08 hasta llegar hasta el jugador. Cuando está al frente de ti, obviamente, solo jala la palanca de gas y se va, pero si eres un retrasado mental y te le quedas viendo, no podrás jalar la palanca y al abrir y cerrar las cámaras y luego ver cómo te mata. Joder. Se mueve desde la noche 3 o 4. Y estará en su sitio en la cámara más lejana. La 13. Cuando se mueve irá por las cámaras 12, 11, 10, 09 y 08 hasta llegar hacia el jugador. Si está al frente tuyo. Obviamente jala la palanca de gas. Ya que si no lo haces Jolly te matará. Ahora sí si por último vamos con las alucinaciones. Los Metal. Metal Freddy. Se igual algo parecido al Golden Freddy, ya que aparecerá enfrente de ti al bajar las cámaras, si lo ves no dudes ni un segundo en subir y bajar las cámaras, ya que si te les quedas viendo, verás cómo desaparece y después te asusta, provocando un error en el generador de gas y tienes que repararlo. Metal Bonnie. Aleatoriamente aparece en las ventanas de los dos lados Si lo ves, mira hacia el lado contrario o abre y cierra las cámaras y desaparecerá O de lo contrario si sí que te le quedas viendo, te pegará duro Jumscare Provocando error en el generador de gas Metal Chica Aparece aleatoriamente en las cámaras Si lo ves, salite de las cámaras o esperas a que desaparezca Ya que si cambias de cámara te pegará un susto provocando un error en el generador de gas Metal Foxy el más odiado de todo el juego. A este solo se le evita de una sola manera. No dejar que la barra de oxígeno no llegue a cero. Si uno es de los ventilador que está apagado, el jugador debe buscar en todas las cámaras y entrar el ventilador que está apagado y una vez que lo encuentre. Reinicia el ventilador ya que si no lo haces y dejas que la barra de oxígeno llegue a cero, en 10 segundos Metal Foxy te atacará y morirás. Este sí puede matarte. Solo reinicia el ventilador apagado y no te hará nada. Y bueno gente este ha sido por este video de hoy. En total ha durado más de 11 minutos. Me agradece que por al menos no haya durado mucho tiempo. Así, ¿sabes qué? Bueno, anda a descansar un rato. Ya que aquí termino el video. Ahora sí, ya nos vamos. Ya saben, como siempre suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, dejar tu like, compartirlo con tus amigos para que seamos más gente en el canal. Y bueno este fue Edwin 2020 y nos vemos en un próximo video. Nos vemos y hasta luego.